Abusiva, Vaya señora, ¿qué le pasa? abusiva se después dice que los bruceños somos igualitos. No, ah, señora, vamos sí. sí, pues, ¿Pu ¿Pu ¿pu ¿pu ¿pu ¿Pu señora, es un pesadino, está trabajando. ¿sí de señora de tomar aquí al colega, al colega camarógrafo. Esta gente que está que parada mirando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz!